Creo que el modo de Berlín, eh, el, el arduo camino a Berlín estuvo bueno, estuvo entretenido, pero siempre y cuando lo puedas jugar con amigos. Si no podías jugarlo con amigos o conocidos, por lo menos, es que se hacía muy repetitivo, se hacía muy reiterativo, con lo cual también se hacía muy pesado a veces la carga de tener que continuar con esas batallas por... Querer sacar alguno de, alguna de las recompensas ¿no? Entonces creo que desde ese lado Me parece que, que Habría que corregir algunas cosas Me parece que está bien, que está bien encaminado eh, Pero también así como digo eso También pienso que Hay que pulirlo un poquito como les decía Creo que estaría bueno Que Wargaming se centre en este evento Y que termine de redondear algunas cositas Que no están del todo bien Por ejemplo caso de Bugs hay muchos bugs con el tema de enviar invitaciones a pelotones, se hizo bastante tedioso, más para cuando estás dentro de un stream, dentro de un vivo, que tenés que tratar de hacer todo lo más flexible, lo más rápido posible, no puedes tener a la gente ahí 15 minutos esperando para tratar de armar un pelotón, entonces desde ese lado se, se, digamos, se podría mejorar creo. Después en el evento propiamente dicho, creo que está bien, digo, me parece que está bueno, hasta cierta etapa tenés cierta cantidad de mapas. Luego el 8 de mayo se, se agregó lo que era el mapa de Berlín, una parte del mapa de Berlín, que también eso estaba bueno porque también te daba un por dos. Y hacía que puedas ver a los mouse y a otras cosas, como que te daba te daba cierta expectativa, ¿no? generaba expectativas, así, uy, que, ojalá nos toque Berlín, ojalá nos toque Berlín, no sé qué. Yo la verdad que jugué un montón con mis amigos, eh, con los chicos, eh, hemos jugado un montonazo, le hemos dado al evento duro y parejo, por eso es que pude completar la etapa 5, les pongo la fotito aquí atrás, y, y creo que, ya les digo, estuvo muy divertido cuando lo jugué con ellos, nos morimos de la risa, pueden ver los directos que hice en Twitch, realmente que estu estuvieron geniales, nos... Morimos literalmente, nos cagamos de la risa Estuvo muy bueno no, Nos podíamos gastar un poco Che, pero hiciste menos daño, hiciste más daño, no sé qué Dejá de campear, venite adelante, no sé qué Son todas eh, Pequeñas cosillas que van haciendo Divertido también un poco a la batalla ¿no? Y, y éramos Cinco, entonces a veces, tal vez, en las aleatorias son tres. Tal vez uno de los tres, tal vez, es el amigo de un amigo. Entonces, como que no hay tanta confianza. En cambio, acá éramos cinco y éramos todos conocidos y nos, nos, nos dábamos eh, leña para el carbón. O sea, nos dábamos hacha y tiza. Eh, entonces, eso, chicos. Creo que, que mi, mi crítica a Wargaming, mi crítica en el sentido de decir, mmm, digamos, mi, mi, mi resolución sobre el evento, digo, creo que tiene puntos positivos... Creo que tiene puntos negativos también. Claro que sí, hay que mejorar. Siempre desde mi lugar trato de, de, de, de ayudar para mejorar siempre el juego. Eh, habría que retocar algunas cositas, tipo el tema de la arte Y no puede ser que, pegue, que, que sea tan aimbot de que haga y te cae automáticamente vos. Por más que estés atrás de un edificio, esas cositas te dan un poquito de bronca, incluso... Supongo que debe estar hecho adrede, calculo... Quiero creer que está hecho adrede, seguro... Eh, para sumarle un poco de dificultad al modo que no era fácil... Que no era fácil porque incluso con los chicos que juegan bastante bien... Están todos en buenas puntuaciones personales y buen winoche y demás... Y, y nos ha costado alguna que otra, nos ha costado un poco... y Pero por eso digo... Estaba divertido, estaba entretenido... Otra cuestión era también, quiero aclararlo y vale decirlo... Que cuando jugabas el juego... En un... En un random... ¿Bien? Con un equipo aleatorio... Podía pasar cualquier cosa... Y era raro que llegues... No, no quiero exagerar... Pero a la etapa 4 era raro que llegues... Si no, era porque tenías un buen equipo... Que estaba comprometido... O alguno se... Puede que se le caiga la conexión... O que se vaya porque no sé qué... O lo que fuera... O, o, o, o no pegar a un tiro... Que es normal, es normal, puede pasar, eh, pero también digo, es que se hace bastante complicado. Entiendo que son randoms, por supuesto, es como las aleatorias, eh, pero cuando dependes de 5 no es lo mismo que de 15, eh, es más fácil depender de, de, de, de. mientras más seas, uno solo no hace la diferencia, de 2 se te cae uno y es medio complicado. En cambio de 5 se te cae uno... Y se complica un poco más... En cambio de 15 se te cae uno... Más o menos... Lo vas manejando... Más o menos vas tirando... Eh, creo que... Esos son los puntos que tenía para, para decir... Con respecto al evento... Después me parece que... Que nada... Insistir con este tema... Para que Wargaming lo mejore... Está buenísimo... Déjame tu opinión... Me gustaría saber mucho realmente... Qué piensan ustedes... Los jugadores... Los dueños de este juego... Eh, que son quienes lo juegan día tras día, que han jugado el evento o no. Si tal vez puede que también que haya pasado que entraste al juego, entraste al modo mejor dicho. Y decís, no, pero esto no sirve para nada. Es un embole, es un bodrio, no tengo ganas. Eh, no sé, no pego un tiro. Lo que fuera, no sé. Déjame en los comentarios de, del video qué pensás vos con respecto al evento de Berlín. Qué estaría bueno para mejorarle y qué estaría bueno que. Eh, que se puede agregar también no por supuesto eh, siempre siempre está la posibilidad también de, de poder sumar cosas y, y de de hecho yo como sé obviamente me encantaría tener un montón de, de de ideas que pueden tener ustedes y que tal vez no saben dónde transmitirlas y yo después obviamente desde mi humilde lugar puedo llegar a transmitir alguna idea que esté buena capaz que de todas sacamos una que está buenísima que no sé qué se podría llegar a hacer esto lo otro y se puede aplicar entonces Siempre está bueno ayudar a Wargaming. Nosotros como comunidad, eso creo que es primordial. Es fundamental. Porque nada, nosotros somos los que hacemos el juego. Ustedes son los que hacen el juego. O sea, esto si una comunidad no existe y se cae a pedazos. Es así de sencillo, chicos. Eh, bueno, nada. En resumen, básicamente eso, chicos. Quiero saber qué piensan ustedes. No te olvides de dejar ese like, ese dedito arriba. Que ayudan un montonazo al canal. Y... Y bueno, vamos a ver si lo que ustedes dejan en los comentarios yo lo puedo transmitir a, a Wargaming, por lo menos algo, una pequeña parte, un resumencito. Eh, si llegamos a una conclusión como comunidad aquí de, de Lanando Army y, y Wargaming tal vez puede que nos escuche para la próxima edición. No sé, veremos, veremos, veremos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a la gente que ha donado, gracias a Rosco, a Puma, a Chapo, a Nacho, a Cuche querido, también que ha donado un montón. Gracias Kuche querido y a Elian Lucas, por supuesto, gracias a todos ustedes también por estar del otro lado. Eh, nada, likeito si les gusta el video, likeito si les gusta el canal, el contenido y nos vemos en la próxima. Chau chau.